Sábado de la décima semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios,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 Sigue las antítesis entre el Antiguo Testamento y las, los nuevos criterios de vida que Jesús enseña a los suyos. Anteayer era lo de la caridad, algo más que no matar. Ayer la fidelidad conyugal, corrigiendo el fácil divorcio de antes. Hoy se trata del modo de portarnos en relación con la verdad. Estamos en la cuarta antítesis acerca de una nueva manera de pensar con relación a la mentalidad de los letrados y fariseos sobre la ley. El caso de hoy es una alusión al texto de Éxodo 20, versículo 7, donde se prohíbe pronunciar el nombre del Señor, tu Dios, en falso. La formulación de Mateo no distingue entre votos y juramento. Prohíbe jurar en falso y manda a que se cumpla los votos. Jurar en nombre de Dios suponía un compromiso que obligaba gravemente a cumplir lo jurado al pie de la letra, incluso aunque en algún caso resultara aberrante. Los judíos por eso no acostumbraban a jurar el nombre de Dios, sino por sus equivalentes.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 Husano. ...como por ejemplo el templo, el cielo, la tierra, la cabeza, etc. Para así considerarse más fácilmente eximidos de esta obligación. Jesús vio detrás de esto una hipocresía porque aunque no pronunciaran el nombre de Dios, de igual manera estaban siendo falsos e inconsecuentes. Jesús aclara que nuestras palabras deben ser tan claras, veraces y auténticas, de modo que no tengamos ya necesidad de corroborarlas con juramento. Que nuestro sí significa efectivamente sí, y nuestro no sea realmente no. Los cristianos estamos llamados a denunciar y desenmascarar con la verdad del Evangelio. Aquellas situaciones injustas donde se pone el nombre de Dios como testigo, y garante del buen obrar. Un cristiano debe tener una palabra que se sostiene sobre la misma persona de Jesús, de quien es seguidor y quien no sabe la mentira. Debemos pues erradicar de nuestra vida todas las mentiras, aun las que llamamos mentiras piadosas o blancas. Es necesario que el mundo reconozca en nosotros hombres y mujeres sin doblez, que preferimos pasar un mal rato antes que decir una mentira. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a luchar contra esa debilidad humana, a presentarnos como testigos de la verdad. Señor, enséñanos el rigor de la lealtad de la objetividad en el seno de un mundo que sabe inventar muy bien tantas escapatorias y disimulos. Que el Señor los bendiga.